Bienvenidos a la era de la nueva competencia en la economía venezolana. Me explico mejor. ¿Han visto todo este desorden de nuevas monedas, dólares, pesos, euros que están corriendo en la calle y que significan una burbuja económica para el 15% de la población, quizás 20% de la población? Está bien, eso no va a salvar el país. Venezuela no se va a construir con bodegones, cocadas y, y nuevas rifas en dólares. No se preocupen pero ya eso cambia parte de las reglas del juego y que hayamos llegado a este punto significa que para este diciembre ya se empieza a ver por ejemplo Ofertas, dos por uno, descuentos, un montón de cosas que aquí ya no existían desde hace mucho tiempo, pero que ahora, como hay tantos oferentes en el mercado que empieza a crecer, tiene que competir entre ellos. Entonces empiezas a ver cómo hay proveedores que sí responden, que te dan el precio, que intentan competir entre ellos. Así que este es el momento de la competencia. Un pan de jamón cuesta 10 dólares, solamente lo puede pagar 15% de la población fino, te quieres ganar esos 10 dólares tienes que hacer entonces el mejor pan de jamón de todos, y no solamente tienes que hacerlo sino que el resto del mundo tiene que enterarse entonces estamos viendo que los que hacen pagan publicidad, y esa publicidad aunque sea chiquitita, empieza a mover un nuevo músculo de gente que anuncia promoción y demás, no estoy diciendo que la situación se resolvió, no estoy diciendo que ya con esto cambió todo pero el hecho de que haya burbujas y empiecen a funcionar, mueve, dinamiza una economía que estaba parada que estaba letargada, que se había vuelto tonta y dependiente y que ahora de pronto tiene que ponerse pila. Porque ¿saben que No hay ningún premio para el que se haya quedado. Para eso, no. Es decir, si usted no manejó y aprendió e hizo mejores contactos y estuvo al día con las nuevas tendencias para hacer las cosas, usted se queda pegado en el aparato. Entonces hay que competir y además ser bastante agresivos. Bienvenidos a un diciembre loco. Un diciembre donde muchas más personas van a intentar sumarse a estas matrices de producción o de generación de moneda fuerte. Esta es la nueva Venezuela. Una Venezuela desordenada, caótica, pero donde usted también puede tener un espacio si conoce las nuevas reglas del juego y compite. Soy Luis Carlos Díaz y análisis como este y mucho más los puedes obtener en patreon.com slash Carlos.